Ahí tenemos la base de aluminio, ¿sí? ¿La? Ahí está, ahí está, de ¿Sí? la abrimos hasta donde corresponde, hasta ahí, colocamos madera, otra madera, tenemos que cerrar un poquito, y ¿Ah? lo que hacemos es, ahí, ¿sí? ahí, ahí,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 pero no por ser un clásico tenemos que dejar de mostrarlo, ¿no? Súper cómodos, ya estamos para irnos a cualquier lado. Así que bueno, como siempre decimos, por esto cualquier otra cosa, los esperamos en nuestro local y nos vemos en la próxima.